Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Les sigue saludando Toniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones. Y www.lasuperiorestereo.com Estamos presentando la entrevista a Alex Rebambaramba. Bueno Alex, hablaba usted del festival de verano que se realiza cada año en la capital colombiana. Festival en el cual se congregan varias orquestas, varios músicos. Y bueno, básicamente de colegaje, más que participar por el primero. o Segundo lugar ese. Eh, Darle la buena música, la buena salsa al público que se golpa allí. Sí, claro, pues yo creo que pues sí es como, como, como eso, o sea, reencontrarse con, con músicos, eh, con gente de medios, con amigos, con, con mucha gente que, que está como tan metida en el, en el, en el medio y en el rollo Salcervo en Bogotá. Y, y, nada, pues realmente pues es un espacio pues bien bonito, ¿no? O sea, que yo creo que que pues una orquesta que, que, que tiene como eh, en su proyecto pues proyectarse a, a algo pues como más, más serio pues eh, es una orquesta que debería pues participar en un festival salsa al parque y, y pues realmente sí es un espacio bien bien bien bacano <ríe> bien bonito para pues para mostrar el trabajo eh, ¿Hay alguna situación de, de esperar uno o dos festivales para volver a participar o lo puede hacer cada año? Bueno, pues eso como que lo han venido, lo han venido modificando, ¿no? Eh, anteriormente eh, uno podría presentarse pues, pues todos los años, pero de unos años para acá pues sí tiene uno que esperar. Eh, si, si, si participa un año y es ganador, el próximo año pues no puede participar en la convocatoria como tal. Eh, no sé si ser invitado se pueda, pero pues participar en la convocatoria de orquestas y presentarse a audición y audicionar no es no es permitido. Tiene uno que esperar pues como un año de por medio para poder presentarse nuevamente a, a la convocatoria y, y nada a ver si. Sí, sí, sí, se llevó un buen trabajo para, para calificar y ganar el festival, ser uno de los participantes del Festival Salsa al Parque de las Orquestas Distritales. Qué bueno, es, es, es un festival democrático y eso está bien, que le den participaciones a otros compañeros, porque eh, que no siempre suenen los mismos y que mostremos la cultura musical desde diferentes puntos de vista. ¿Qué canciones logró pegar en, el, en ese primer festival donde participó en el 2012 y luego en el 2015, eh, naturalmente, pues, pues se vuelven a interpretar casi que las mismas canciones, pero también trae novedades. Sí, eh, bueno, en el, en el 2011, pues bueno, veníamos con el, el, el, el, el, el tema de... Pues estaba recién armada la orquesta, ¿no? O sea, llevábamos muy poco, de hecho, eh, llevaba muy poco de, de, de conformada la orquesta. Y, y, y pues llevábamos muy poco, pues haciendo música y pues llevamos eh, que suelen hacerlo muchas orquestas y en ese en ese en esa época era permitido eh, pues e ir con covers no ahora uno de las de los requerimientos de las reglas para para participar en el festival como como concursante es tener música propia de unos años para acá pues es otra condición no Claro. y pues nada esa vez pues fuimos con los covers eh, pero pues también un punto a favor era que eran versiones nuestras o sea no era tal cual copiado de lo que sonaba en la radio el tema tal cual estaba sino pues que tratamos de desde la parte musical trabajar arreglos que, que, que mostraran como algo distinto un sonido pues de nosotros un arreglo de nosotros y eso fue para el 2011, ya para el 2015 pues si ya teníamos eh, armados, ya se tenía armado pues los temas que le he comentado ahorita, el de, eh, de que te han dicho eh, y Calle Timba, pues bueno, esos fueron los dos temas como que, que tratamos de mostrar allá en, en el festival en el 2015. Excelente Alex Rebambaramba. ¿Y por qué no nos cuenta sobre alguna canción que presentaron en el Festival de Verano en la ciudad de Bogotá, donde usted hace un solo en la interpretación de la percusión? Bueno, pues en el, en el, en el tema de, de que te han dicho, pues bueno, hay un solo por ahí de timbal en, en, en el en medio del tema que pues que es mío, que grabé y creo que, pues, que es el tema como más... Más indicado <risa> para, para que escuchemos y, y, y nada, para que eh, conozcan pues los que no conocen el trabajo de, de Rebambaramba. Antes de pasar al siguiente episodio en la entrevista con Alex Rebambaramba, escuche aquí en la plataforma YouTube qué te han dicho, búsquela y disfrute, por supuesto, de esta maravillosa canción. Alex Rebambaramba con nosotros en el canal OZ Producciones. Ya regresamos con otro episodio. No deje de suscribirse a nuestro canal. Y bajar nuestra aplicación de la superior estéreo desde la Play Store. Muchas gracias.